Un día más en el Salón de la Justicia Social... Carambolas, ahí viene Superman y parece traer noticias. Podría tratarse de una nueva misión para la Liga de la Justicia Social. Se ha iniciado un pequeño incendio en la provincia de Corrientes y debemos apagarlo antes de que empeore. Record Jolis, Corrientes nos necesita. Sí, debemos ir para allí ahora que el fuego es perfectamente controlable. Muy bien Superman, salvemos a la provincia de Corrientes. Eso haremos. ¡A la carga, amigos! Espera un momento, ¿cómo que amigos? Eso no incluye a la Mujer Maravilla. Oh, lo siento, quise decir a la carga, amigos y amigas. No puedo creer que hayas asumido mi género de esa manera. ¿Qué ocurre ahora? ¿Por qué asumes que soy una mujer? Pues porque eres una mujer. Te ves como una mujer y te llamas Mujer Maravilla. No puedo creer que te hayas vuelto un fascista de ultraderecha reaccionaria. El hecho de que yo sea una persona gestante y que se me haya asignado el género de mujer al nacer no significa necesariamente que yo sea mujer. De acuerdo, lo lamento. Dime qué eres, así no hay más confusiones ni inconvenientes. Soy una mujer. Pero está mal que lo hayas asumido. De acuerdo, no sabía que en el año 2022 la evidencia observable estaba mal vista. Pensé que eso había acabado en el medioevo. Bien, entonces manos a la obra, amigos y amigas. Un momento, ¿cómo que amigos y amigas? Oh por Dios, qué carajo ocurre ahora. Al decir amigos y amigas, no me estás incluyendo a mí, me estás invisibilizando. ¿Cómo que no te estoy incluyendo, Robin? ¿Qué es lo que quieres decir? Quiero decir que yo soy una persona no binaria. ¿Eso es realmente algo? ¿Es algo que existe? Claro, somos les personas. ¿Es real o? Me están haciendo una broma Porque a veces no distingo cuando me están haciendo una broma Es un discurso de extrema ultraderecha conservadora libertaria y reaccionaria Que invisibilices la identidad de Robin Superman por supuesto que su discapacidad es real Ser no binario no es una discapacidad Tienes razón Robin lo siento Quise decir capacidad diferente Muy bien Robin ¿Cómo debo decir para que te sientas incluido Tienes que decir amigos, amigas y amigues Yo soy tu amigues. superman Superman, tu superamigue Bien, de acuerdo, para ahorrar tiempo E incluir a todos por igual Lo haré más sencillo todos los seres humanos que estén presentes en este salón Pongamos ahora mismo manos a la obra Oye, oye, oye, un momento Oh, por el amor de Dios, Batman ¿Qué ocurre ahora? No nos estás incluyendo a quienes no nos autopercibimos Seres humanos Y seras humanas Por Dios, se está por incendiar una provincia entera Y ustedes están discutiendo estas pelotudeces Es parte de la agenda ambiental con perspectiva de género, Superman Negar su importancia es ser un negacionista de extrema derecha conservador. Como Donald Trump, Mauricio Macri Javier Miley, Jair Bolsonaro, la calle Poe, Patricia Bullrich, el Papa, la iglesia Católica, los trabajadores del sector privado Los ciudadanos que ahorran, los vecinos que reclaman Vivir seguros y Dragon Ball ¿Dragon Ball? ¿Dragon Ball es ahora La extrema derecha conservadora? Sí Tuvimos que censurarlo porque tenía escenas Machistas, censuraron una caricatura Sí, desde luego, y yo soy la Extrema derecha, ustedes censuraron Una caricatura y la extrema derecha Soy yo, claro que eres la extrema Derecha Superman, te niegas a utilizar el lenguaje que imponemos nosotros. Pues ustedes imponen formas de hablar y censuran caricaturas. Como rayos, sé que no son ustedes la extrema derecha. Simple. Porque tenemos un negro Un momento, ¿qué? Mira, ahí está Se llama Cyborg y es nuestro negro Está con nosotros porque es negro Lo cual prueba que somos progresistas Oigan, yo creí que estaba aquí por mis habilidades y mis superpoderes No, no, ni siquiera sabíamos que tenías poderes Cyborg, estás aquí porque eres negro Y eso habla de lo inclusivos y progresistas que somos Es lo más racista que he escuchado en mi vida Cyborg es un gran superhéroe Con habilidades y recursos extraordinarios No deberíamos fijarnos en su color de piel que no debemos fijarnos en su color de piel, no puedo creer tu nivel de racismo Superman imagínate si Martin Luther King hubiera dicho que no debíamos fijarnos en su color de piel Martin Luther King decía exactamente que no debíamos fijarnos en nuestro color de piel maldito republicano discriminador de seguro si fuera por ti esclavizarías a Cyborg ahora mismo estos 1022 nadie quiere esclavizarme de hecho mi padre es rico y poderoso de hecho, los republicanos fueron quienes abolieron la esclavitud ¿Pueden dejar de hablar de esclavizarme? Por favor, estoy comenzando a sentirme incómodo Sí, yo también me siento incómodo ¿Y yo? ¿Y yo? Oh, vamos, hombre araña, tú ni siquiera eres de este universo Vaya, sí que eres poco inclusivo Muy bien, ¿cuál es el problema con ustedes? No nos sentimos incluidos en tu discurso, Superman Somos transespecie. Oh, aquí vamos Yo soy un murciélago El hombre halcón es un halcón Y el hombre araña es una araña ¿Y los tres? Son retrasados mentales Bien, ahora podemos ir a apagar el incendio No hasta que respetes todos nuestros pronombres Pero se quema, respétalo Se quema, respeta las políticas de identidad Y la perspectiva de género Pero hay que apagar un incendio Lo estamos apagando Superman Esto es parte de nuestra agenda ambiental Sí, esto no es una broma O oh, en qué estamos transformando este mundo Superman, tu negacionismo de extrema ultraderecha Fascista, reaccionaria, nazi, libertaria Me recuerda a los tiempos más oscuros Y sangrientos de la historia que no queremos repetir como cuando el Fondo Monetario Internacional presidido por Juan Pablo II ordenó al Papa Jair Bolsonaro dar un golpe militar en 1976 comandado por Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Donald Trump para aniquilar a jóvenes idealistas en Chile como María Elena Walsh, Frida Kahlo y Julio Cortázar quienes desaparecieron bajo las órdenes capitalistas y heteropatriarcales de Francisco Franco, Benedicto XVI, Augusto Pinochet, Mauricio Macri Adolf Hitler, Mauricio Macri, Federico Pinedo, la calle Pau y Mauricio Macri Linterna color aborto, nada de lo que has dicho es históricamente correcto ni probable. Además, no puedes dejar de mencionar a Mauricio Macri como si fueran un montón de personas diferentes. Tú dices eso porque eres un negacionista y un gorila. Oh, no, no. Yo no soy un gorila. Hay cosas del peronismo que realmente me gustan mucho. O oh, sí, menciona una. La triple A. ¿Pueden dejar de discutir entre ustedes dos? No me siento incluide. Sí, deberíamos añadir un negro a la discusión. Oigan, yo no soy una cosa a la que ustedes simplemente manejan para sentirse inclusivos. Yo soy un super héroe muy habilidoso y puedo valerme por mí mismo. Cállate y entra en la discusión, cyborg debemos ser inclusivos, ¿cuál es tu pronombre por cierto? Y mientras los superamigues discutían sobre autopercepción, políticas de identidad y perspectiva de género, la provincia de Corrientes se incendió por completo. Bomberos han perdido la vida, animales han muerto o abandonado sus hábitats y una incontable cantidad de recursos naturales se han perdido para siempre. Así que recuerden, aléjense del discurso progresista y abracen de una vez al capitalismo invirtiendo en criptomonedas. Para aprender a hacerlo, pueden tomar los cursos maravillosos de N&W Professional Traders, el mejor instituto de trading de toda América Latina. Si quieres aprender a invertir, hazlo como un profesional.